Vamos a tomar un contacto vía Zoom con eh, nuestro invitado. Estamos hablando de eh, Zenón Mamani, que es el viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, que está allá con nosotros en esta noche, a quien vamos a saludar. ¿Cómo está, viceministro? Buenas noches. Miguel Ángel de los Ríos lo saluda. Bienvenido a Gigavisión. ¿Cómo está, estimado Miguel Ángel? Muy buenas noches. Un saludo cordial a todo el programa de Gigavisión, del noticiero, y saludo a todo el pueblo cliente. Viceministro, importante eh, el mensaje presidencial que ha hecho referencia en buena parte del discurso del presidente Luis Arce sobre el tema de la economía. Ha hablado de, de, de cómo se encuentra la economía en este momento y de un proceso de seguir trabajando en la industrialización. Ha hablado de litio, ha hablado de la seguridad alimentaria a través de la industrialización. ¿Cómo lecturamos esto, Viceministro? ¿Cómo le explicamos a la gente que, de, de, de día a día, de, de aquella gente que de repente dice en la, la macroeconomía de repente está bien, pero la microeconomía del ciudadano a pie de repente no se siente? ¿Cómo le explicamos a la población el discurso del presidente en el tema económico? Bueno, acá es bien importante señalar que eh, con la implementación del modelo económico, social, comunitario y productivo, ...por nuestro hermano presidente Lucho Arcea... ...estamos cuidando ¿no? la economía del pueblo... Ese ...es el primer elemento que rescatamos en el marco del modelo económico... ...un segundo elemento es que los bolivianos debemos sentirnos orgullosos... Eh, de, ...de ser parte de este país... ...y de valorizar nuestra cultura... ¿no? ...porque en los 14 años de aniversario de la... Eh, fundación del Estado plurinacional de Bolivia vemos resultados muy positivos y alentores para el conjunto de la economía nacional. Y entre ellos podemos señalar, por ejemplo, unos resultados muy eh, muy importantes, es justamente la, eh, la estabilidad económica, la estabilidad de precios. A pesar de un contexto internacional desfavorable, como ustedes saben producto de la guerra Ucrania rusia eh, lo que ha provocado es una crisis alimentaria a nivel mundial, ha provocado de que los precios de materias primas, como el caso de los minerales, precios de los principales alimentos, se hayan incrementado y afectado a toda la economía mundial. En cambio, Bolivia, justamente en este escenario, mantenemos una estabilidad eh, de precios. Producto de eso, tenemos eh, la tasa de inflación más baja de toda la región de Sudamérica y del mundo. Eh, a diciembre del 2022 hemos terminado con una tasa de inflación de 13.12%, ¿no? que es la más baja de toda Sudamérica. Otro elemento muy importante que debemos destacar y que también la gente lo siente es la reducción de la tasa de desocupación, es decir, la tasa de desempleo. Ustedes recordarán, estimado Miguel Ángel, en julio de 2020 la tasa de desempleo se había incrementado a 11.6%. Al tercer trimestre, del año 2021 se había reducido la tasa de desempleo a 6.3 por y al tercer trimestre de 2022 se ha reducido a 4.2 por Es un elemento muy importante porque con esta reducción de la tasa de desempleo lo que se ha hecho es que más de 1.2 millones de personas han encontrado una fuente laboral en distintos sectores de la economía nacional que siguen empujando. Un tercer elemento también que debemos destacar justamente es, en este contexto internacional complejo, Bolivia eh, muestra una estabilidad macroeconómica, un crecimiento sostenido, y, y hemos retornado justamente a, a, en el marco del modelo económico, social, comunitario, productivo. Ustedes recordarán que el año 2021 hemos terminado con una tasa de crecimiento de 6.1%. Y el año pasado, eh, 2022, estamos cercanos al 4%. Y este año, en el programa fiscal financiero, hemos proyectado una tasa de crecimiento de 4.86%. Y eso también también es reflejado por organismos internacionales, como es el caso del Banco Público y el Fondo Monetario Internacional en sus últimos informes, han señalado que Bolivia justamente va a eh, tener va a estar entre las economías con mayor crecimiento dentro de la región este es un elemento muy importante que también ha sido destacado por nuestro hermano presidente el día de ayer en los 14 años de, de refundación del Estado plurinacional de Bolivia y adicionalmente a esto estimado eh, Miguel Ángel podemos señalar que en el marco del modelo económico social comunitario y productivo no tenemos esta fortaleza de que seguimos eh, empujando la demanda interna eh, seguimos con este tema de la inversión pública para este año de 4.600 millones de dólares De los cuales el 42% van a ser destinados al tema del productivo Al tema de la industrialización con sustitución de importaciones como es el caso del litio, a los hidrocarburos El tema de los alimentos, la, la industria de la química básica que también ha sido, eh, que ha sido destacado por nuestro hermano presidente Entonces son elementos muy importantes eh, que estamos trabajando arduamente por eso decimos que en el marco del modelo económico, social, comunitario y productivo, justamente lo que estamos cuidando es la economía del pueblo. Para que todos los bolivianos que habitamos este país se sientan tranquilos de seguir trabajando, de seguir haciendo el esfuerzo por el país de, con un trabajo conjunto en el cual el gobierno nacional siempre va a velar por la estabilidad económica, por la estabilidad de precios que a todos nos En esta proyección, eh, viceministro, de, de seguir creciendo en la economía y de garantizar la producción alimentaria, este ¿va a haber una apertura más amplia con el sector productivo de Santa Cruz que en reiteradas oportunidades ha buscado un espacio de encuentro con el gobierno? Nosotros siempre como gobierno nacional no solo uh, trabajamos en algún solo sector, por Ustedes han escuchado a nuestro hermano presidente que eh, Bolivia somos todos, ¿no? Somos Santa Cruz, somos La Paz, somos Chuquisaca, somos los nueve departamentos En el cual tenemos que trabajar y seguimos, estamos trabajando aquello el tema de la integración Con proyectos productivos que nos van a justamente integrar de, de norte a occidente, de oriente, con llano Como es el caso de los biocombustibles, ¿no? El tema del aceite reciclado, que también nuestro hermano presidente lo ha mencionado. Entonces, también hay eh, un elemento muy importante, es la participación de, del sector privado. No solamente sobre el sector privado, como en el marco de la constitución política del Estado, eh, no solamente dentro de la economía plural, no está justamente el sector privado, que justamente participan en esta en este desarrollo, en este crecimiento que estamos empujando. Está la economía comunitaria, que también es importante dentro de este, de este empuje que nosotros le estamos fortaleciendo, y en el marco del modelo económico, social, comunitario y productivo, también está la economía cooperativa. Entonces, es un elemento, tenemos que trabajar con todos los sectores, no, con todos los sectores, justamente para seguir fortaleciendo la demanda interna. Hoy es reflejado a nivel internacional, ...es reflejado por organismos internacionales... ...y obviamente Bolivia hoy es un ejemplo... ...un ejemplo de una mirada en el cual... Eh, ...no solamente nos mira por un tema del, del contexto... ¿no? ...sino es el tema de la estabilidad económica muy importante... ...que hoy lo ha mostrado Bolivia... ...fruto de en estos dos años eh, consecutivos... ...en el cual mostramos crecimiento económico... ...de 6.1% el año 2021... Eh, eh, eh, eh, ...cercano al 4% para el año 2020 y eh, más del 4.86% proyectado para el año 2023. Tenemos la, el control de la tasa de inflación que hoy nos mantiene la actividad económica. Entonces es un elemento muy importante que debemos destacar en el, en el mensaje de nuestro hermano presidente, Lucho Arce. Ministro, eh, con relación al tema hidrocarburos, eh, no se ha escuchado un, un discurso <coughs> amplio, pero sí lo hemos escuchado al presidente Luis Arce a referirse a una mirada y una atención directa hacia la explotación del litio. Eh, ¿Es el litio ahora el que va a comandar de repente este una proyección de ingresos a recursos económicos importantes para el país? Sin duda, no eh, eh algunos analistas ya mencionaban justamente, decían que ya la era del gas se de había acabado, es mentira, ¿no? Eh, hoy Bolivia sigue exportando los recursos hidrocarburíferos a, a Argentina y Brasil principalmente y también ahí tenemos el litio que es una eh, eh, que es uno de los recursos muy importantes hoy por hoy que obviamente estamos entrando a este proceso de la industrialización por lado del Puerto Suárez en Santa Cruz tenemos el tema de eh, del mutún, ¿no? del hierro, que es una... que también nos va a generar grandes ingresos que eh, como ustedes saben eh, en los medios de comunicación ya se ha anunciado el inicio de las operaciones a finales de esta gestión, entonces ya el año 2024 ya vamos a estar produciendo hierro y vamos a dejar de importar eh, el hierro ¿no? de que viene de de Perú, Brasil y de otros países. Entonces, en el marco de la política de sustitución de importaciones, no solamente tenemos que apuntar al tema de los hidrocarburos, tenemos el tema de la minería con el tema del zinc el tema del litio, el tema del mutu Entonces, tenemos eh, una riqueza natural muy importante que debemos industrializar y desarrollar. Y fruto de esto también, estimado Miguel Ángel, ¿no? eh, Bolivia ya ha pasado de un país... Eh, eh, los, no solamente ya exportamos materia prima. El, a noviembre del año 2022 las exportaciones han superado más de 12.600 millones de dólares, de los cuales el 50% de estas exportaciones, estimado Miguel Ángel, corresponde a la industria manufacturera. ¿Qué significa eso? Que Bolivia ya no solamente está exportando gas natural y los minerales, Bolivia está exportando ya productos con valor agregado hacia el exterior. Eso es un elemento muy importante, ¿no? Y vamos a seguir en ese, en ese mecanismo de seguir fortaleciendo la industria nacional, ¿no? Seguir fortaleciendo la demanda interna que obviamente eso nos garantiza esta estabilidad económica. Es un modelo, este modelo económico que hoy tenemos a la cabeza de nuestro hermano presidente Lucho Arce, es justamente un modelo económico que no venimos implementando recién, hemos venido implementando el año 2006, ¿no?, a la cabeza de nuestro ex hermano presidente eh, Evo Morales, hoy, ¿no?, y el padre del modelo económico, social, comunitario y productivo, como ustedes lo saben, es nuestro hermano presidente Luis Alberto Arce Catacora, junto a Carlos Villegas, que para descanse, eh, ellos son los que han, son los artífices, ¿no?, de la implementación del modelo económico que hoy tenemos resultados muy importantes. Es un modelo hecho, ¿no?, por, boli por los bolivianos, y para los bolivianos. Es un modelo, no es un modelo ortodoxo, ¿no? Que es copia del, del occidente, ¿no? De los libros, sino es un modelo hecho a la medida y que sigue eh, un dinamismo, ¿no? De transformación. Y hoy tenemos un resultado muy positivo que también es estudiado por organismos internacionales, por universidades extranjeras, que reflejan justamente de por qué eh, tenemos estos resultados. Entonces, es un elemento muy importante, estimado Miguel Ángel, que debemos destacar. ¿No? Eh, dentro de lo que es la diversidad de la riqueza natural que tenemos y ahí justamente las inversiones que estamos haciendo como país, como Estado es justamente apostar a la industrialización, al sector productivo principal Muy bien, muy bien, este viceministro, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha prestado para responder este, este tema de la, de la economía es a veces medio complicado para algunas personas entender las cifras pero eh, la explicación suya nos abre un poco más la mente para ver el trabajo que está realizando el gobierno. Y por supuesto, eh, si la economía va bien, si le va bien al gobierno, si le va bien, nos va bien a, a todos los bolivianos. Y eso es lo que queremos, que, que en la economía nos vaya bien a todos. Gracias, viceministro, que tenga buenas noches. Buenas noches, estimado Miguel Ángel. Y, y el Viernes Nacional va a trabajar siempre por todos los bolivianos. Muchas gracias por, el, por la entrevista. Bueno. Ahí lo teníamos al viceministro, este, que nos daba mayores detalles con relación a este trabajo que está realizando el Gobierno.